¿Cómo es el trabajo donde te pagan por mirar series?. Para los amantes de las series, este podría ser el trabajo de sus sueños. La compañía más popular de streaming, Netflix, está ofreciendo puestos para trabajar dentro de la empresa y mirando la plataforma todo el día. La vida de un tagger. Los trabajadores se conocen como etiquetadores de Netflix, y su labor consiste en ver las películas y series de televisión incluidas en el servicio y colocarles etiquetas con información de categorías y metadatos. Esto sirve para que de esta forma influya directamente a los algoritmos de recomendaciones y la forma en que se muestra el contenido a los usuarios. Según comentó la etiquetadora Serrioglu Mamada Business Insider, el trabajo obliga a ver más de 20 horas de Netflix a la semana. Ella menciona que es como ser un bibliotecario con un amplio conocimiento en cómo están relacionadas las series o películas. Además, deja un dato que en el contenido supernatural se incluyen etiquetas como zombies, brujas, dragones, caníbales, pie grande, científicos locos, mutantes, criaturas mágicas, ángeles, demonios e incluso niños malvados. Es decir, la segmentación es muy específica y requiere prestar atención para hacer un buen trabajo. Para postular a este empleo, se debe ingresar al sitio web oficial de la compañía y verificar los puestos disponibles. Para hacerlo, debes buscar la opción Analista Editorial. Entre los requisitos… La persona debe tener la capacidad de distinguir matices dentro de diferentes géneros de películas y series, la capacidad de destilar la esencia de una película barra serie y compartir hallazgos de manera concisa, además de contar con más de cinco años de experiencia en la industria del cine y barra o la televisión. ¿Cuánto pagan?. De acuerdo al sitio especializado Paisa que mide los salarios que dan empresas de Estados Unidos, un taller puede llegar a ganar dólares americanos 73 mil anuales, algo así como 1,4 millones de dólares al año, a tipo de cambio actual. Consultados por Infotechnology respecto de la cifra que pagan a tallas globales, Netflix declinó a hacer comentarios. Tiene sentido. En una nota de la revista Time Montagera había confesado que un acuerdo de confidencialidad con Netflix le impedía hacer declaraciones sobre su salario, que ellos calculaban en varios cientos de dólares por semana.